Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos aquí a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que te des cuenta en realidad que sí sabes que toda esa energía, esa conciencia, toda esa sabiduría del universo reside en tu interior. Mi nombre es Margarita Mercado, me da mucho gusto saludarte, cuánto tiempo sin poder estar conectados con ustedes, ya los extrañaba. Y bueno, pues por ahí ya, van. ¿vale? ellos estuvieron diciendo, oye, ¿qué onda con los horóscopos? Ya estábamos esperando los horóscopos del mes, ¿qué pasó? ¿Cómo va a ir a octubre? y bueno pues obviamente que no los podemos dejar sin los horóscopos también a nosotros ya se nos hizo adicción poder estar con ustedes, a mí y a Facundo eh, que nos encanta siempre poderlos estar saludando dando lo mejor de nosotros y agradeciéndoles siempre que ustedes puedan estar conectados con, con nosotros, les vuelvo a recordar mi nombre es Margarita Mercado soy angeloterapeuta maestra de registro kashico, maestra de curso de milagros lectora de tarot de sanación Curación con Ángeles y gracias, gracias, te saludo el día de hoy de aquí desde la ciudad de Chicago y que no importa en qué lugar y parte del mundo te encuentres tú y yo podemos tener una sesión así que por favor te pido que me regales lluvia de corazones porque este programa está hecho con el corazón así que por favor que sigan esa lluvia de corazones de corazones y que también por favor eh, le avises, le avises a los demás eh, que ya estamos aquí listos, preparados para poderles dar los horóscopos. Yo sé que en este horario hay varias personas que pueden conectarse y que pueden estar aquí con nosotros acompañándonos. Así que por favor, háganmelo saber para poderles enviar saludos, para poder saber que están por acá. Yo ahí les voy a empezar a, a mandar saludos y váyanme diciendo qué signos son. Para que eh, este Facundo y yo podamos irles dando su horóscopo e ir sabiendo quién nos está acompañando, qué signo nos acompaña en su mayoría. Vamos a ver ahora este, qué signo nos está acompañando este, el día de hoy. Vamos a ver este, quién nos está acompañando. Y bueno, pues ahora sí le voy a dar la bienvenida a Facundo, que anda por acá, que ya quiere saludarlos que ya quiere eh, aquí este participar. Hola Facundo, recuerda quitarle el mudo a tú. Ahora sí, ¿ya me oyen? Ahora sí, ya te escuchamos muy bien Facundo. ¿Cómo estás? Buenas bien, noches, bien, bienvenido. Buenas noches a todos nuestros amigos en donde quiera que se conecten con nosotros. Cualquier parte del mundo es un, es un pequeño rincón en el que vamos a estar conectándonos cada mes. Este, leyendo los horóscopos, este, bienvenidos a los de España, a los de Europa en general, no nomás España, sino países aledaños, a todo nuestro hermoso continente americano y, y a todos los que se, que se la pasan ahí en Estados Unidos, trabaje y trabaje arduamente. Así es, ya, este, ya tenemos varias personas por acá saludando y déjenme nada más compartir en el grupo que ya estamos en vivo para los horóscopos. Y cuéntanos, Facundo, ¿cómo nos va a ir eh, de acuerdo a la numerología? Eh, octubre, que es un mes 10. En la numerología, octubre es un mes 10, definitivamente, sí. Eh, numerológicamente hablando, no solo se lee no el puro mes, sino se tiene que leer el contexto general. Es un mes 10 de un año 6. El mes 10 es, octubre es el décimo mes. El 2022, sumándolo, es un año 6. Entonces, es un año 16, Es un número 16 este mes. Y si lo sumamos, ese 16, 6 y 1, 7. Es un mes con energía número 7, del 1 al 7. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto? De que el mes 1 nos dice que la persona, individualmente nosotros siete tenemos que aprender. ¿Qué aprendimos de lo que nos dieron las, los meses anteriores, los años anteriores? Estamos viviendo un año 6. ¿Qué hemos aprendido en, nuestros seis, en estos seis años? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que nos... No hemos aprendido tampoco. ¿Qué es lo que hemos enseñado a otros? ¿Sí? Desde el punto de vista energéticamente numerológico. ¿Sí? Este mes de octubre Mes de Libra, mes de los matrimonios, mes de, más del amor real que febrero, que es el amor platónico. Este, octubre es el mes en el que vamos a revisar nuestras relaciones, sobre todo las sentimentales, parejas. Este es un mes donde vamos a estar revisando, evaluando si con esta pareja, esta persona estoy bien o puedo estar mejor con otra persona. Es cuando estamos evaluando lo nuevo y lo viejo. ¿Seguimos con lo mismo o vamos a hacer algo nuevo? ¿O vamos a empezar con cosas diferentes? ¿Sí? Uh -huh. Definitivamente este es un, un, es un mes en el que se abre la temporada de, las, de los eclipses. Eclipses que van a venir muy fuertes, si sí, los eclipses de la primera parte del año les parecieron nuestros espérense a sentir los dos que vienen, sí, en los finales de octubre y principios de noviembre. Sí, Esos el de principios de noviembre. Todos los, todos, sí, sobre todo ese, el segundo, que es el que cierra ya la época de, de eclipse, cierra ya la época del año, dar arranque al nuevo proceso de 12 años que empezamos, con este pequeño proceso que estamos llevando desde septiembre pasado a diciembre del próximo. Donde sí. vamos construyendo los pasos para un nuevo proyecto de 12 años. Uh -huh. Y bueno, vamos por partes. Ahorita, bueno, vamos a tener también luna llena cercana. Ya está por ahí de que es, 8 o 10 de octubre. 8 de octubre, creo. Me parece que es el 8 de octubre. 8 de octubre, ¿verdad? Bueno, sí. pues por ahí ya para que también se vayan preparando con todos los rituales que quieran hacer, eh, tenemos una entrada también de este Venus y Júpiter, creo que es justo el día de hoy Oye, eh, y que no se había dado en 12 Pensamos. años, ¿no? <risa> que justo no se había dado en 12 años, así que es, uh, hablaba mucho sobre la parte individual que tiene este este momento, este lapso es de yo, pero cómo me relaciono con el otro. Yo y cómo estoy con el otro. El darnos cuenta que no somos como una isla, el darnos cuenta que eh, todos tenemos como esa conexión, que nos imaginemos que todos todos formamos parte de, de alguna parte en específico. Imaginemos que algunos somos el corazón, algunos somos cerebro, algunos somos ojos, este, dientes, nariz, y que si alguno de esos no está unido y que no tiene la conciencia de que somos un cuerpo y un todo, pues hace falta en esa parte y es eh, la, lo indispensable el darnos cuenta que formamos parte de un cuerpo completo. Entonces, el poder hacer eh, esa conexión de decir, ok, yo soy esto, yo soy corazón, o yo soy un ojo, pero ¿cómo funciono con lo demás? ¿Cómo me conecto con lo demás? Y entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos justo eh, funcionar desde eso, desde lo que yo soy y lo que entrego al mundo. Entonces eh, Observa, estamos como en este proceso de observación, reconexión con los demás, con amistades, con amores, como lo que nos mencionaba Facundo es como este mesecito en donde estamos como todavía terminándonos de ajustar porque todavía seguimos en Mercurio Retro y que ya falta poco para que salga, pero bueno, pues va a ser como que un, una Está pequeña estacionado y luego después bueno nos vuelve otra vez a, a ayudar en temas de comunicación y demás entonces vamos a reajustar todo lo que estuvimos en introspección en estos en estos días entonces eh, para que tú hagas esa evaluación de la relación de cómo me relaciono yo con los demás así que ojo cuidado que este, observa obsérvate ve cómo lo estás haciendo y si vas bien Excelente. Excelente, pero si no, entonces sí, siéntate, haces introspección y vuelve a hacer acuerdos, vuelve a hacer acuerdos. Entonces es, es un tiempo muy bueno para que tú te prepares y te, que también te mantengas la calma. Eh, todos estos eh, que estamos hablando sobre los eclipses que, que vienen, los pueden estar pegando en el área económica, en el área de salud, en el área emocional. Eh, hay muchas... Eh, intensidades, a algunos nos van a pegar más, a otros nos van a pegar menos, pero pues finalmente nos están haciendo, haciéndonos ver un área de nuestra vida. Sí o sí nos toca esa evaluación a todos. Estamos dentro del mismo barco y formamos la, la parte de la energía Tierra, representamos a la Tierra y que finalmente el movimiento de estos grandes planetas eh, nos, ve, nos vemos influenciados por ellos y su energía. Y, que si nosotros sabemos manejar la, la energía desde esta conciencia de sabernos conducir y, e ir con las olas de estas energías, la vamos a librar muy bien, pero hay que estar como muy alertas, observadores de hacia dónde me está llevando esta energía, qué es lo que tengo que revisar, cómo lo tengo que hacer, cuáles son las herramientas, las técnicas, la energía que yo tengo para poderlo hacer. Así que, pues aquí te vamos a decir, así que no te me vayas ya tenemos aquí bastantes personas conectadas, aquí saludo a Alejandra Limón, a Ivona Redondo, Marmar Elizabeth Islas, eh, que fue una de las que nos dijo el martes debieron de conectarse para horóscopos Mañana. y no lo vi. De hecho, María lo Can Castilla los, los signos que más deben de cuidarse este, perdón que te interrumpa ¿Sí? los, los, los signos que más deben de cuidarse y por lo que nos debemos cuidar todos los signos fijos son los que más fuerte van a recibir las todo este proceso este esta conjunción que mencionabas entra hoy y sale hasta el 22 de octubre entonces son Tauro Leo Escorpio y Acuario son los que van más van a estarse enfrentando a, a las mayores tensiones los demás signos sí, vamos a ser eh, los receptores de esa atención que van a recibir ellos sí entonces hay que empezar a, a darnos terapias de cariño. Por ejemplo, este fin de semana, vayámonos a hacer terapias alternativas. ¿Por qué? ¿Por qué terapias alternativas? Porque las alópatas no va, nos van a dar el que se nos quite el dolor de cabeza. Las alternativas vamos, vamos a ir a donde está el origen del dolor de cabeza, que nos va a servir mucho esa terapia para lo que viene. Así que esténse muy atentas y atentos a todo esto. Y voy a seguir por acá saludando a Norma Cruz, Eli Ángeles, que dice que es Leo, Doris García, Silvia Kahn, Alejandra López. Eh, Mirta Ordóñez, saludos, dice Facundo, buenas noches, gracias, y por favor, les recuerdo, sigan regalándonos corazones y sigan compartiendo este programa, y la verdad es que la comunidad Almas en Conciencia crece gracias a ustedes, y gracias a sus recomendaciones, y gracias a que lo comparten, y gracias a que lo envían por WhatsApp, y que lo envían a grupos, es que esta comunidad crece, y que eso es lo que a nosotros nos hace mantenernos en línea, que ustedes nos compartan y nos recomienden. Y bueno, eh, ahora sí, dicen buenas noches, qué padre este horario. <ríe> ¿Cómo ves Facundo? Excelente, hagámoslo en este horario. Bueno, pues a ver, vamos a iniciar. Otras veces los hacemos revueltos. Entonces el día de hoy también voy a hacer como ese mix Vamos a ver eh, con cuáles empezamos, Facundo. Vamos a iniciar con alguien que, que por lo regular no iniciamos. Voy a iniciar con Sagitario. Órale, Sagitario, ¿por qué? Sagitario ahorita está llamado a la reflexión. Está llamado a analizarse a sí mismo a dejar de aislarse, como es fuego, el fuego se, si se aísla, se apaga, si se esconde, de nada sirve, ¿sí? El análisis retrospectivo debe ser pensando en los cambios que se están avecinando, ¿cómo voy a cambiar yo para ser una mejor persona? sí ¿Cómo voy a, a enfrentar estos nuevos cambios que vienen? ¿De qué le voy a sacar provecho a las cosas? Mi fuerza, mi fuerza básica, ¿de dónde va a sacar la energía que necesita para la tomar las de buenas decisiones? ¿Qué responsabilidades tengo conmigo mismo, con mi salud? ¿Sí? Y en lo sentimental, Sagitario, si tiene algo es que es donde le pueden pegar ese no sentimental. Entonces, tengo que armarme, armarme de valor y evaluar si quiero seguir aquí o tengo mejores opciones. Recordemos, Sagitario, que Dios no nos quita. Dios nos quita, no a nosotros, nos quita los estorbos que nos impiden avanzar. Ok, atentos sagitarios y el consejo que te otorgan los ángeles es, aunque observes que todo el día de hoy está de cabeza, patas para arriba, que no hay como ese orden, que tengas fe. En que todo esto poco a poco se va a ir reestructurando, va a ir reconstruyendo, que de las cenizas va a salir algo muy bello, que tú vas a poder hacerlo. Viene para este mes eh, muy buenos tiempos para ti. Dicen el cielo justo te está ayudando en eso, en todos esos proyectos a seguirlos formando, que todas esas pérdidas el día de hoy se van a convertir en esa ganancia y en ese valor que el día de hoy va a tener el resignificado de tu vida y aquí están hablando y el regalo, la energía, la conciencia que te regalan los ángeles y es plenitud y abundancia los ángeles el día de hoy te regala el arcángel Sadkiel toda esta conciencia divina para ti así que te recomiendo que prendas una velita morada violeta eh, y te encomiendes el arcángel Sadkiel en este justo en este mes de octubre ¿sí? y ahora vámonos con acuario acuario Acuario, ahorita tiene un momento muy. Así es, que agarraste Acuario, estás bien. Está con Saturno, está con Marte. Ahorita está tomando pensamientos, en, en pensamiento está tomando decisiones que deben de ir más allá de todo lo que está viendo en este momento, de todo lo que está planeando, de todo lo que se estaba enfrentando. Acuario, estás en tu era este, estás, estás iniciando todos los proyectos que te estás imaginando tener. Tus proyectos deben ir a 12 años, a largo plazo. Todas las decisiones que tomes tienen que ir a largo plazo, en lo económico, en lo sentimental, en lo moral, en todo. Eres aire, o sea, puedes ir para todos lados. Eres inteligencia. Eres la inteligencia que, que va, va a presentarse de ahora en adelante. ¿Sí? Necesitas ahorita lo nuevo. Todas las ideas, todos los, los, todos los, todas las formas de pensamiento que van a llegar a ti, evalúalas, porque incluso puedes tomar alguna de las que no, nunca te imaginabas estar encontrando. Este horóscopo no nomás es válido para octubre. ¿Es válido para octubre? Sí. Es muy general. En muy general, quieren una lectura más personalizada, pues nos contactan. Pero este, este horóscopo de este mes va a influir hasta enero, febrero, del próximo año. Por los cambios que vienen y empiezan en este mes. Y Acuario, en su elemento, en su era, y en este que es el mes 10, es el mes de Acuario, Prepárate, Juan, porque ahorita viene abriéndose todo a tu favor. No te quedes brillando como el foco cuando tú eres solo. Ok. Bueno, pues ahí está eh, toda la... Toda la conciencia que, que se te está pidiendo y que, bueno, pues eh, también justo coincidimos con, con esta conciencia esta que, que se te está mostrando para ti y que puedas tú darte cuenta, darte cuenta que pues el día de hoy eh, se está mostrando esto para ti. Entonces, eh, para ti, Acuario, el mensaje de los ángeles en este momento es... Vienen buenas noticias para ti, que todas las cosas que se están haciendo el día de hoy eh, tienen que ver eh, con buenas noticias, con asociaciones, sí, que tienen que ver con... Algo que te va a llegar a ti rápido, que va a ser muy rápido y eh, que va a ser justo toda esta, esta parte de movilización que, que te está dando eh, la tierra y la oportunidad de hacerlo. Así como que es tu momento, suelta el miedo, es tiempo de avanzar, es tiempo de respirar profundo y es momento de vivir lo que te toca. Es tiempo de... Hacer fuera esas, esa parte de desconexión de que se había tenido y eh, brillas con luz y amor divino. Luz y amor divino para ti, para toda esta conciencia que, que los ángeles te están enviando el día de hoy. Eh, los ángeles te envían toda esta luz y este amor divino para ti, para que tú puedas brillar de esa manera. Eh, los ángeles... Están el día de hoy con el arcángel, bueno, perdón, para Acuario está eh, el arcángel Jofiel contigo en tonos, yo te diría, encomiéndate a él para este mes de octubre, una vela amarilla para ti, para que puedas tú eh, trabajar con él a través de esta meditación. Así que adelante, eh, hazlo y trabájalo desde esa forma. Y gracias, aquí ya veo más saludos, dice gracias a todos, dice yo soy acuariana. Ana dice Doris García, Cristina Rosales dice yo soy Leo, Nora Ramos dice por acá que es Acuario y Diego Toledo, saludos hasta Argentina, gracias oh. por, por estar el día de hoy, gracias por venir y bueno pues estarte presente, así que por favor este no se desconecten, sigan hasta el final, sigan compartiendo este programa y a, a ver, Doris, dime. A Doris, que ya no detenga su proyecto. Ok, pues ahí está Doris No sé qué sea Ahorita me dijeron que no No te desamine, desanimes Doris Ahí ya vienen estas buenas noticias Que habías sí. estado esperando en este día Y bueno Pues ahora después de Acuario Vámonos Facundo con Aries Con los arianos Híjole. La están pasando ¿Qué tal la están pasando? pues excelente no pues en lana en lana aries es el que siempre le cae billetes a los arianos si no les cae es por mala praxis ajá pero siempre les cae dinero de una okay. gotita segura no se escapa este aries ahorita está en un poquito en conflicto porque Libra y Aries están constantemente en contra, ¿sí? Y ahorita en el Sol está Libra. Aries está en la Tierra. Pero aquí en medio, con esta cara hermosa que tengo, está Júpiter. Entonces, eh, como está en medio, todos los proyectos de Aries están frenados. Hay que esperarse a que pase Júpiter, más o menos allá por el 22 de, por el 20, 22 de, de noviembre, que ya pase, para sí. que ahora sí puedan empezar a, a darse las cosas. Pero viene Plutón, entonces, si va a empezar a darse las cosas, que se den con cuidado, porque Plutón es el que agarra la caja, está mal acomodado, ¿sabes? Y agarra la caja, la vacía toda, acomoda otra vez. Entonces, áreas tranquilos, tranquilos ahorita. este, Aunque las aspiraciones están frenadas, se respira cierta estabilidad. No hay problema. Están tranquilos. ¿sí? Sean claros en lo que hablan. Acuérdense que Mercurio sigue retro, está estacionario y ya va a empezar a salir. Pero es precisamente cuando salga va a ser la... Se nos va a soltar la lengua a todos, a todos no nos va a soltar la lengua. Entonces, sean claros en su hablar, sean claros en lo que dicen, entiendan lo que están haciendo. Y en las relaciones, pues las relaciones, pues, tienen buen aspecto, es un mes del amor, es un mes donde se van a concretar matrimonios, compromisos, es donde la pareja, y por ahí se la paso al costo, es donde la pareja va a decir, ¿sabes qué? Jalo. Jalo porque jalo. Pero es que estas son las condiciones. Yo soy una reina, ¿sabes? No importa, yo jalo. Oye, pero yo soy un rey esto cuesta. No importa, yo jalo. Ese compromiso es el que viene en este mes. Ahí si está. no tienes pareja, pues prepárate porque este mes ya no duermes solo o sola. Ok, bueno, pues atentos a todos los Aries. Eh, por acá nos están preguntando, a ver... Eh, les voy a decir los signos que ya pasaron hasta ahora. Eh, pasó Sagitario, pasó eh, Acuario y pasó... Aries, Así que eh, todavía tenemos por acá este, algunos pendientes, así que estén súper atentos a eh, su signo, ¿de acuerdo? Todavía no pasan todos, están siendo de manera aleatoria, así que esténse bien pendientes, todavía no pasan todos. Y bueno, pues los ángeles aries para ti te dan este consejo. Deja atrás justo todo el pasado, del pasado solamente toma tu belleza, toda la belleza que puedes observar y contemplar de tu pasado, llévala en tu corazón, deja atrás todo el dolor y sufrimiento Aries. el día de hoy concéntrate en todo lo que quieres ver manifestado en tu hogar todo el calor que deseas eh, generar alrededor de tu hogar y por eso me daba risa Facundo cuando lo estabas diciendo le dije sí, <ríe> justo lo que coincide en Los Ángeles y te dicen el día de hoy te estamos dando toda la luz que requieres para iluminar, embellecer, tu hogar, que lo sientas realmente desde esa parte de sentirte acogido en tu hogar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Integrar esa pareja? ¿Quieres estar como en esa conexión? Entonces es tiempo de poderlo lograr, es tiempo de poderlo manifestar. Así que conecta desde el amor, desde la belleza, soltando lo que ya no te funciona y el día de hoy concentrándote en esto. Y los ángeles en este momento también te dan todo, porque yo sé que tú eres así. Pero mira, te están entregando una extra dosis de lo que tú eres. Te dan valor y libertad. ¿Qué tal? ¿Qué más quieren? Y quien te acompaña para ti, eh, Aries, es el arcángel Uriel. Te da toda la fuerza divina. Así que una velita en tonos naranja te va a venir muy bien para octubre. Ahora Facundo... Vamos con Géminis. Y por favor, sigan compartiendo este programa. Recuerden que Almas en Conciencia debe ser extendidísimo y sigan con su lluvia de corazones, porque este, corazón, digo, este programa se hace desde el corazón y queremos llegar hasta 60 personas. Ya llevamos 55. ¿Ya? ¿Ya? No, no tiene nada que hacer. <risa> no. Es un buen día para platicar con ellos. Ahora sí nos pelaron. <risa> Géminis ahorita, este, con Marte tiene una muy buena oportunidad para las operaciones, este, quirúrgicas, es muy buena temporada este mes, este, para todo tipo de operaciones quirúrgicas, ya sea por salud o por vanidad, sobre todo por vanidad, octubre es un, van, un, un mes muy vanidoso, es muy femenino octubre, este, te, pero también es un mes muy bueno para tomar decisiones que, nos benefician a largo plazo, ¿sí? Tenemos la Rueda de la Fortuna. Este, ahorita es el momento de arriesgarse todo por el todo. Todo por el todo. Claro, arriesgarse el todo por el todo no es, aunque me quede sin nada en Navidad y Año Nuevo. La Navidad y el Año Nuevo son en parso. Los cósmicos. Entre el mundo terreno humano será en diciembre, pero el año cósmico se empieza en marzo con los solsticios. Entonces, Géminis, aviéntate también, aviéntate, no tengas miedo. Has estado atrás de un proceso que te ha estado frenando por tus propias mentiras. Ya déjate de mentir, Géminis, ya, ya estuvo. Géminis son las dos caras, pero la decisión es la que está aquí atravesada. Entonces, de una vez, aviéntate, Géminis, ya, ya deja de, de pelear entre el debo y no debo, quiero, pero no me dejan. No, eres tú, punto. Los dos hemisferios, izquierdo derecho, hombre, mujer, norte, sur, bla, bla, bla, bla, bla, se tienen que aventar en un solo terreno, a una sola decisión. Más, sin embargo, tengan cuidado, mucho cuidado en la salud, me dicen, con accidentes, con golpes en la cabeza, este... Mmm, y en lo... En lo espiritual, afinen su creencia en, un, en su Dios, en su divinidad. Sí, no se suelten. Este mes no se van a soltar de él, por nada del mundo. Créanme, yo sé lo que les digo. No se suelten de su divinidad este mes. Sí. Coincidimos nuevamente, Facundo. Aquí en Los Ángeles, lo que les recomiendan a Géminis es, no es moverse de manera... Eh, física sino desde esta parte mental que, que tienes hacer esa reflexión de no agotarte eh, demasiado no te lleves hasta el exceso de la reflexión, de querer controlar de que las cosas se den de cierta manera date ese espacio, date ese tiempo Géminis para poder reflexionar lo que estás haciendo eh, dicen que es tiempo de calmarte es tiempo que dejes atrás también tus miedos, pero que confíes en los ángeles que están muy cerca tuyo curándote, que todo lo que requieres en este momento y que te están mandando como a esa paz es para recordarte que tú tienes la belleza desde tu interior, que el cielo está dentro tuyo. Así que eh, Géminis, es este espacio y este tiempo de no desesperarse. Tómalo con calma, inhala y exhala nuevamente para poder estar eh, en tu interior, en comunión contigo. Eh, para Géminis, los ángeles te regalan eh, expansión y alegría te regalan toda esa energía de expansión y alegría en tu vida para que tú la sientas, la cojas y veo una energía muy bonita en tonos azules eh, que es el arcángel Miguel acompañándote para este mes. vela azul al principio de mes para que puedas utilizarla. Así que a los que se están conectando, por favor, escríbanos, escríbanos a Facundo y a mí qué signos son y háganos sus comentarios, cómo van, qué signo es su pareja, qué signos son sus hijos, eh, por ahí váyanos escribiendo por favor y ahora Facundo nos vamos con Capricornio con Capricornio Capricornio ahorita ahorita todo el mundo ve a Capricornio como el loquito del, del zodíaco ¿sí? como que oye, este está viviendo en la luna o algo por el estilo no se preocupen el loco no es el que esté mal de la cabeza no, el loco es el que fija su mirada su objetivo y va tras él y lo peor de todo es que lo logra ¿sí? entonces Capricornio Cambien su futuro y su libertad por lo que a ustedes les interesa. Claro, sin afectar a terceros. ¿Sí? Cambien su futuro y su, y su libertad por lo que ustedes quieren, por lo que ustedes desean en realidad. El amor, la familia, el comercio, los viajes están de su lado. Tienen todo. Tienen todo. Por eso la gente dice, oye, este está loco, mira, se está agarrando gastos aquí y allá y se mueve para acá y se mueve para allá. ¿De dónde saca tanto dinero? ¿Quién sabe? Pues lo está sacando. ¿Sí? Pero tienen que quitar lo que no sirve en su vida. Y algunas de esas cosas le van a doler. En lo sentimental, sobre todo, terminar esa relación que ya estuvo bueno de estarlos martirizando, humillando, teniendo en dudas, etcétera, etcétera. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. En igual o menor o mayor medida. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Armarme de valor. Buscar qué es lo que quiero. Quererme a mí mismo. Respetarme a mí mismo. Valorarme a mí mismo. Estoy en un mes que se habla del amor, de la pareja, de las lunas de octubre, que son las más bonitas, bla, bla, bla. Yo. Debo quererme. Yo primero. Para poder hablar del mes bonito. Del amor de una relación, de una pareja, de un socio. Pues si no me quiero yo mismo, de nada me sirve. Ahí está. Atentos, atentos a todo esto. Por acá, este, voy a decir por acá, Carmen Mendoza dice que es Virgo, Ilse dice que es Aries, Norma dice que es Capricornio, Rosa María Piscis, Cristina Rosales es Leo, y déjenme ver por acá porque ya no sabemos. Norma, ya no te calles, habla. Habla. Tienen mucho que decir, habla. Ya no te calles. Paola Garadán dice que es de Argentina y ella es Libra y su novio es Cáncer. Pati dice que es Libra del 27 de septiembre. Gracias. Que acaba de pasar tu cumpleaños, Pati. Muchas felicidades. Un abrazo y un beso. Bendiciones. Estela viven? Hernández dice, soy Virgo. Dice Dani que su papá es Acuario, mi mamá y mi hermano son Géminis. Yo soy Tauro y mi hija es Escorpio, El papá y mi hija es Virgo. Dale esa combinación de casa. Vietnam. Cintia es Leo. Tauro dice, que tanta computabilidad tienen? Yo soy Leo. Margarita Pacheco dice, gracias, bendiciones, acertado el mensaje de Géminis. Michelle Romero dice que es Pisces. Eh, Beli, Beli Ayala nos saluda. Hola Beli, preciosa. Eh, Nora, ¿acuario ya pasó? Sí, Norita, ya pasó acuario. Pero no te preocupes, les recuerdo que está el canal de Almas en Conciencia y ahí se van a subir los horóscopos, así que lo vas a poder ver en repetición y aquí también se queda grabado. Así que no se preocupen y ahora el consejo de los ángeles para Capricornio es tenemos un camino que vamos a seguir. Ahora sí que en donde tú apuntes eh, la flecha, hacia allá vas. Así que es momento de inspirarte, de poner ese objetivo, esa meta hacia dónde vas. Fíjala muy bien. Fija hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr. Es tiempo de que te reúnas todas las herramientas que necesitas para poderlo hacer, para poder dar ese paso, ese avance que habías estado retrasando durante mucho tiempo y que el, en este momento se están abriendo poco a poco las puertas así que eh, no desistas de esa idea, de ese sueño, de ese deseo porque dicen que es tiempo de poderlo lograr y dicen, es un tiempo, es una llegada de florecimiento dicen que eh, todos esos proyectos con los ojos cerrados y con la mano extendida y abierta al cielo vas a triunfar. ¿Qué tal? esos es frase para, para eh, los capricornos. Norma, ahí está tu recado. Y te dicen paz y estabilidad. Ese es el regalito de los ángeles para ti paz y estabilidad para ti Capricornio y el arcángel que está contigo para este mes es el arcángel Rafael, vela verde para ti, como guía de buen camino, así que él como este, un buen guía les va a ayudar para poder hacer las cosas, así que adelante guía mis Capricornios. Guía Muy bien, a ver, ahora nos vamos con Piscis. Piscis. Piscis ahorita tiene un cambio de dirección muy bien aspectado, muy bien aspectado. Este, eh... los papeles, cosas de administrativas. Sí van a tardar un poquito en, en, en darse solución, pero van bien, van bien. Recordemos que la luna negra acaba de salir de cáncer y ahorita está en, en, en Pisces, este, lo que les está llamando de renovarse. Este, los, está, los está obligando a tomar un poquito de, de por ejemplo, de la, de la energía que, dejó de cáncer, que se trajo de cáncer de salir de, las, de, de los sentimientos, un poquito de la hora de Lilith en, en piscis renovarse un poquito de escorpión, de salir del pasado, no y eso este, favorece a este signo, sobre todo, que en la cuestión de, del hogar, en cuestión de las relaciones, en cuestión de la amistad, del trabajo, pues les va, les tiene muy, muy bien aspectado, ¿sí? Y lo que es en lo sentimental, Está súper, súper bien beneficiado. Ahorita Piscis puede ser la muchacha que quiere que el novio le diga que si se quiere casar con él. Que lo empuje a hacerlo. Le va a decir que sí. Si Piscis no tienes novio, son las señoritas. No tienes novio, no te preocupes. Antes de que termine el mes. ¿Se acuerdan de mí? Hombres. Si ya estás en una relación, aviéntate al siguiente paso. No tengas miedo. Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad, hombre Pisces. Aviéntate. No tienes pareja, aviéntate como quiera. A, al hombre Pisces, si no se mueve, si no, no chapotea agua con la cola de pescadito, ninguna pescadita te va a voltear a ver. Compadre, es que es que, muévase, aviéntese. ahí está y gracias por todos esos corazones que no han parado, gracias de verdad les recuerdo, este programa está hecho del corazón y gracias por toda esa lluvia de corazones, gracias de verdad y por favor siganlo compartiendo ya nos dejaron aquí varios mensajes dice, yo soy Acuario Alejandra López, dice, y Leo mi hijita es Scorpio eh, dice mi esposo es Géminis dice, su hija es Pisces y su otra hija es Virgo Ale Piscis y Cas Virgo. Este, y Marce, te mando a saludar tu compañerita de curso de milagros. <ríe> Dice que bonito. <ríe> y gracias, gracias por toda la lluvia de corazones. Amo ver así como se ve ahí en Facebook todos los corazones yéndose. <ríe> es lo favorito del programa. Eh, bueno, pues ahora para Piscis, el Consejo de los Ángeles es. Equilibra tus emociones, no te desbordes excesivamente, eh, trata de contenerte, eh, no sé, es como ese mar intempestuoso que viene y arrasa todo y de repente ya como que se calma y después dice yo no fui, yo no hice nada, <ríe> quién sabe qué, qué mar fue, no este, ese mar no fui yo. Entonces aquí dicen, toma responsabilidad de esas emociones y que muchas veces las descargas con quien no. Así que ojo eh, cómo lo estás haciendo, cómo estás manejando tus emociones para este tiempo. Y los ángeles dicen, los ángeles venimos aquí para darte eh, y ayudarte con ese desafío tan importante que tienes para este mes. Solamente despreocúpate. Los ángeles están súper cerca de ti para poderlo hacer. Ellos te van a ayudar a resolver todo, todo, absolutamente todo. Así que encomiéndate mucho a los ángeles y eh, también te dicen. Te regalan paciencia y constancia. Sé paciente contigo con los demás y sé constante con lo que vas a hacer, no lo abandones, no claudiques, así que sigue, sigue adelante, poco a poquito, paso a paso, vamos dando las cosas, así que no desistas de tus sueños. Luz Estrada dice que es Tauro, Norma Salas dice yo soy Libra, mi hija es Tauro. Eh, Ampian Luna dice Yo soy Sagitario, mi esposo Géminis. Los tres, dice, mis hijos son Libra. Paola Garadán dice cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños, Paola Un abrazo. Y seguimos por acá. Muy bien. Ya vamos. Qué Ángel a... compañía Pisces. ¿Mande? ¿Qué ángel compañía No dije, ¿verdad? Y ahorita me van a empezar a decir, ¡ay, no dijiste! <ríe> Vamos a preguntar qué angelito está con ustedes. La energía del arcángel Ariel está con ustedes. Toda esa belleza del de poder apreciar la naturaleza está en tu interior. Así que eh, te recomiendo una velita. Él me está diciendo una vela en tonos azul, pero muy cielo, un azul cielo muy muy clarita uh -huh. de acuerdo y ahora ahora vámonos con los cumpleañeros qué te parece vamos todos los cumpleañeros de Libra Libra así como a, a Libra y Aries ahí Pique al sol no le gusta estar en Libra, sí. Aries es sol, entonces está en su casa equivocada. Nomás pasó de visita, sí, porque él quiere estar en Aries. Su, su casa es Aries. Ahorita está con Libra. este, el, Ahorita los libranos lo que tienen que hacer es, es buscar esa ventana que los haga salir de lo viejo para entrar a lo nuevo. De lo desgastado para entrar a lo, a lo nuevo. De lo arcaico para entrar a lo nuevo. Deben de dejar atrás las dudas. Para empezar. Para poder salir ese brinco, tienen que dejar atrás las dudas. Dejen de, de dejar, dejar de, de, de trabajar contra ustedes mismos. Ténganse confianza. Téngase confianza. Y Libra. Este mes los va a tratar muy bien. Muy bien que los va a tratar a los Libranos. Claro del del 23 por ahí de de, de de octubre a noviembre mediados también va a ser una etapa difícil del 20 del 20 de, de, de, de, de octubre en adelante van a ser etapas un poco difíciles pero esas les van a traer cambios les van a traer modificaciones van a cambiar su forma de ser van a cambiar su estatus mujeres que esperan un matrimonio se les va a declarar, mujeres que esperan tener novio van a tenerlo, hombres que esperan formar familia van a formarla, pero sobre todo va a haber un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento largamente anunciado por Libra ya va a llegar, llega este mes, pero va a llegar acompañado de experiencias y esas experiencias definitivamente van a ser buenas si te portaste bien, van a ser malas si te portaste mal. Sorry, la ley del péndulo. Ok, bueno, Libra. Aquí eh, nos hablan Los Ángeles y el consejo que te dan es trabaja con el desapego. Desapégate de querer eh, que una, las cosas sean como como tú quieres, que las relaciones vayan al 100% como tú deseas. Recuerda que ahorita eh, tu opuesto complementario que es Aries, es yo, o sea que Aries nos habla de un yo, de una individualidad, y Aries es el nosotros. Eh, está hablando de yo, cómo me vivo en la relación, así que es tu evaluación, es tu, tu manera de poder llegar a ese equilibrio. Y... Eh, observa eh, cómo te estás acercando a los demás cómo te estás relacionando con los demás desde quiero obtener algo hay un beneficio oculto de esta relación y que tal vez no lo habías observado pero va a salir, va a salir a la superficie este mes, así que no te me sorprendas y eh, justo te dicen no temas en sentir este desamparo o esta soledad porque en realidad esto es como para poder limpiar todo aquello de los patrones que, que habías estado viviendo se está rompiendo todo esto y dicen los ángeles te enviamos toda la protección necesaria del cielo y te estamos dando la fuerza poderosa que tú el día de hoy necesitas y te abren los ojos para poder conectar desde el amor, desde la conexión que tú eres y vas a poder llegar justo a, a ese equilibrio que, que se te va a marcar y que se te va a mostrar, pero antes tienes que hacer ese trabajo de limpieza y te dicen para este mes de octubre te regalan dicha y plenitud interior. ¿Qué tal? Esto de poderosísimo que está. Dicha y plenitud interior. Y quien está trabajando contigo arduamente es el arcángel Jeremiel. Jeremiel está contigo para trabajar con el perdón. Y te envía, dice que quiere que prendas una vela en tonos verdes, pero es un verde oliva. Un verde fuerte que, que trabajes con él y que precisamente eso que lo llames, lo invoques para poder trabajar situaciones de perdón y de cierres eh, para este mes. Cierra, ya no dejes nada abierto, no dejes nada pendiente y hazlo. Como coincidimos, ¿verdad? eso ya no es coincidencia cuando tú y yo lo sabemos, es karma. verdad. Cristina Rosales, que es un horario muy cómodo, dice gracias, dice así pude llegar a verlas. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida. Gracias, gracias por estar. Y bueno, pues sigan compartiendo, por favor. Igona Redondo, dice, soy Libra, ¿qué tal? ¿Te quedó? No. Y gracias a Marce por las estrellas, nos envió aquí estrellas. Gracias Marce. gracias, Marce. Y vámonos, vámonos ahora con Virgo. Virgo. Virgo ahorita, este, están, tienen la, a la luna, la Venus, al Mercurio lo tienen en conjunción con su, con su vino. Este, mmm, tienen que, ahorita es la oportunidad para Virgo dentro de su afán perfeccionista del deber ser, de ser el cuadrado, así como esta pantalla, de poder cambiar todo su estatus de ahora en adelante. Seguir siendo el mismo elemento cuadrado que siempre ha sido, pero ya de una forma diferente, ya más, más frágil, más, más maleable, más moldeable, de poder dejar atrás lo tóxico, sobre todo lo tóxico, de poder este, trabajar con sus emociones de tratar de, de buscar ese, ese elemento que necesitaba para resurgir nuevamente. Virgo ha estado todo este año bajo el yugo de la conciencia, del pensamiento, del, de, los, de, los, de la guerra con sus propios demonios. Y eso es lo que a Virgo le está obligando a enfrentarse conmigo mismo o consigo mismo, dependiendo de cómo se ven las cosas. Tiene que enfrentarse a sí mismo o tiene que renovarse. Es momento de renovarse, Virgo. Es momento de, de ejercer la justicia donde se tiene que ejercer. Es momento de, de decir hasta aquí. Le duele a quien le duela. ¿sí? Porque este es un momento para ustedes. Para ustedes que necesitan tanto, tanto quererse de nuevo. El Rey de Copas me habla de quererse valorarse. Todos los signos vamos a pasar por la etapa de una renovación en este mes, de una renovación de quitar lo tóxico, lo antiguo. Lo tóxico no me refiero a que sea negativo, no solamente lo negativo, sino amarrarnos nosotros a modelos que nos hacen más daño que beneficio. Nos están obligando a romper ese cascarón, salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a un mundo que está a Apenas preparándose para recibirnos. Y Ay, ese, el que lleva la pauta, es Virgo. Pues ahí está, hasta sonó a regaño. Facundo. No, no, al contrario, padre, <ríe> miro, van a salir de zona de confort. ¿Qué signo de seguridad vas Ninguno. Todos vamos yendo detrás de Virgo, ¿por qué no lo ponen a muestra? Virgo, temas económicos. Eh, te hablan los ángeles en este momento situaciones económicas en donde pudiera haber pérdidas. Eh, organízate bien en cuestiones económicas, que no te agarren desprevenido. Eh, organiza bien tu dinero. Este, que digo que de manera general a todos, ahorita sí nos salen con temas económicos. Y organicen todos de manera general a todos los signos en eh, cuestiones económicas. Y también a ti, eh, de, de como más puntual, te dicen los ángeles, organízate eh, sabemos que tú eres muy meticuloso, pero esa área del dinero no la descuides, estate bien atenta, atento a esos gastos, esos imprevistos que de pronto llegan y dicen, los ángeles, recuerda que aquí están mis brazos, permanentemente para ti, y nada... Cuando estás a mi lado puede perturbarte. Cuestiones económicas, recibirás mi protección. Sin embargo, mantente alerta. Estás dando el momento de eh, comienzos y es tiempo de vivir. Y este regalo es el que te dan Los Ángeles. Te dicen, vas a vivir con mucha fe y esperanza. Es el regalo de este mes de Los Ángeles, fe y esperanza. Así que no la pierdas. Y eh, Recuerda que todo en el mundo, todo el planeta está haciendo una obra eh, para un bien mayor, así que eh, no hay excepciones, no eres un excluido del, del, de, de los signos, así que siéntete incluido y que estás haciendo todo para este mayor alto bien. La energía que te acompaña para, para este mes de octubre es la energía del Arcángel Gabriel, vela blanca para ti. Eh, mi bello Virgo. Ahora ya nos quedan poquitos signos, Facundo. A ver, quiénes nos hacen falta. Nos hacen falta los Leo, los Cáncer. Habrá por aquí gente que sea Leo, Cáncer. Los eh, peores signos del zodiaco. Escorpio nos hace falta también. Tauro. Por acá. Son esos tres, ¿no? Me... O oh, ya me salté Tauro, Tauro. Tauro. Cuatro, también nos falta Tauro. Tauro. Muy bien, pues ahora nos vamos con Escorpio. Ah, los escorpiones se cosen aparte. Escorpio sí, es, es, es, es muy especial. Ahorita, Escorpio debe definir si el trabajo que está haciendo eh, o la vida que, que está llevando es lo que ellos quieren, de, ellos quieren seguir haciendo. Ahorita se están, están presentando su realidad tal cual es, sin tapujos. Es cuando deben de definir si se quedan o se van. Este, deben de dejar, volvemos a lo mismo, deben de dejar atrás lo que no les gusta, lo que les está causando este, repulsión, peleas, eh, cortes definitivos, relaciones truncas, tóxicas, lo que sea. Pero Scorpio ahorita está recibiendo, digamos, que una especie de... de cucharada de su propia sopa. Un poquito en ese sentido, porque Scorpio es, es fuerte. Y ahorita está recibiendo cosas muy fuertes, pero no pasa nada. Scorpio se va a levantar, como siempre se levanta, siempre. Pelea con las tenazas, pero su arma secreta es el aguijón que tiene atrás. ¿Sí? Entonces, como en el Olimpo siempre fue el, el, el enemigo más respetado incluso por Sansón, por Hércules, perdón, por Hércules. Entonces, va a tener que sacar esa fuerza de interior y exhibirla. Exhibirla, porque ya no puedes dejar más atrás los, las decisiones que estás tomando, tanto en lo emocional como en lo profesional. Lo profesional se ha visto dormido. Entonces, hay que reactivarse, escorpión hay que reactivarse mucho, ¿sí? Este, porque el éxito te está esperando. Y el éxito, ahorita tienes la manera de, de irlo planeando, planeando porque de aquí a enero febrero empiezan tus 12 años de bonanza. Sí, empiezan 12 años de bonanza. No, no, para ti, para todos los signos, pero en especial para Scorpio. ¿Por qué? Porque es el signo más respetado en el Olimpo. Ahí está, qué bonito. Para ti, Scorpio de los Ángeles, te están diciendo, ¿puede ser que en este momento haya como mucha neblina a tu alrededor, que no haya claridad? Que te encuentres en ese momento de oscuridad, que no tengas como a ciencia cierta eh, lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. ¿Quiénes son las verdaderas amistades valiosas? Las que no. Eh, hay como un momento en donde no se tiene al 100% como la vista plena. Eh, pero dicen, no desistas Los Ángeles, estamos aquí para poderte ayudar. Y guiarte en este proceso de este mes. Ten paciencia y compasión contigo misma. Contigo mismo. Y que muy a pesar de toda la penumbra, de lo que no se ve tan claro y que pudieras sentir que estás perdiendo algo, que oh. tal vez estás como en un momento de, de pérdida, de, de no sentir como esa chispa al 100% o sentirte decepcionada o decepcionado de algo, dicen, recuerda que Los Ángeles estamos aquí. ¿Sientes como mis alas te rodean y te envuelven? Es tiempo de que dejes y permitas que entre esta luz a tu mente y que te traigamos esta claridad. Que a lo largo de este mes estés en meditación, en oración. Pidiendo esta claridad constantemente, que es probable que esta influencia astrológica te pueda traer mareado, mareada en el área económica, de salud, familiar, este, de amistades, como que te sientes así, no, y ya por favor párenle. Pero dicen los ángeles, estamos aquí, así que recuerda que ah, para ayudarte, protegerte. Y eh, darte ese cariñito que tanto necesitas, Escorpio Así que eh, recibe el regalo del cielo que te dan, eh, que es sabiduría y comprensión, te dan el día de hoy, sabiduría y comprensión para ti, para ti, no que comprendas a los demás, sino que te comprendas a ti primero. Y eh, lo que dicen aquí también así como un pequeño consejo es que lo único que te limita a ti es que crees que no puedes estar a cargo de tu propia conexión y entonces eh, date cuenta que sí, o sea que siempre te mantienes conectada, conectado, muy a pesar de todo lo que tú creas, hay una conexión muy fuerte e intensa con el creador, así que eh, manifiéstala. Hazte consciente de ella. Arcángel Sadkiel está contigo, vela en tonos morados, en específico dicen morado. Eh, encomiéndate al Arcángel Sadkiel para este mes de octubre, mis queridos escorpiones. Y recuerden que son los brujitos del zodiaco. También, también. Y ahora vámonos con cáncer. Con cáncer. Este, bueno, pues está todo bien Está Cáncer, todos se pueden ir a tomar su café Todo tranquilo, todo bonito <risa> Ándele, que sabemos que Facundo ser. es cáncer <risa> Aquí se va a encuerar A ver, vamos a ver qué le dicen Pues cáncer ahorita todavía está sintiendo los efectos de la luna negra Que está reflejada con él La luna se escondió detrás de la oscuridad y, es, y baña todavía cáncer entonces, cáncer ahorita está afectado por las parejas, por los amigos, por los socios está afectado en el hogar sobre todo en lo que es familia este, pero es, todo esto es y lo digo como un cáncer lo confieso todo esto es por lo que no hemos querido dejar ir, lo que nos aferramos como somos muy eternales, somos somos la mamá castrante que tiene a su hijo de 50 años y todavía lo quiere tener en su casa entonces, cáncer, entendamos, lo que se va, se tiene que ir. Casualmente, entendamos el mensaje, lo que se tenga que ir, que se vaya. Abrámonos al mundo, ya no nos encerramos en nuestra caparazóncito. Los pobrecitos de cáncer que nos pegan, que nos maltratan. Salgamos, tenemos dos pinzitas y unas patitas que nos hacen correr muy bien, muy rápido, ¿sí? Y tenemos alguna belleza sobre ese caparazón, los, los cangrejos tornasoles que, que ven, se ven en las playas. Aprovechemos eso, aprovechemos eso. renazcamos, renazcamos y demos al mundo un poco de toda esa magia que nos ha concedido el zodiaco de amor. De ese amor que tanto se necesita en este mundo, en estos momentos. Ya basta de escondernos en la caparazón. Salgamos, amemos, querramos, pero para eso tenemos que cortar con el pasado. que tanto daño está haciendo? Totalmente. Y por acá te dicen los ángeles. ¿Va a abrirse una etapa, un momento de prosperidad y abundancia para ti? Así que es tiempo de que lo recibas y esto también viene como a manera de herencias, préstamos, familiares, tiene que ver con la familia, el crecimiento se va a dar por la familia negocio familiar, pues situaciones que tengan que ver con la economía de la familia se van a ver muy bien aspectadas para ti en este mes. Hablan también sobre lo que nos comenta Facundo que este cáncer es desapégate del pasado. Sienten que ya lo peor ya pasó. Todo lo que te habías observado que tal vez no tenías el valor para hacerlo, el día de hoy los ángeles te están dando ese impulso. Dicen, toda esa resolución que habías tenido postergada, nosotros el día de hoy te ayudamos desde el corazón para que lo hagas. Sigue esa corazonada, te estamos pidiendo ese valor para animarte a vivirte de una manera diferente. Así que ten el regalo del cielo y que te otorgan seguridad y confianza para actuar en la vida. Seguridad y confianza y dicen siente que el amor es esa perfecta confianza y que ahí es en donde debes de estar y esto es todo lo que debes ver la perfecta confianza en Dios en los ángeles y sentir que vas fluyendo en esto. a Evelina Redondo dice qué padre gracias dice arriba los cáncer se echa porras hey, arriba. Hey, <risa> somos concentrados. <risa> no sé de cuál, pero del cielo. <risa> me encantó me encantó eso <risa> de las porras. <risa> arriba los cáncer. <risa> Este año cáncer ha recibido mucho golpe, pero porque cáncer lo ha querido poco. Bueno, en gran medida, en 80% ha sido porque cáncer lo ha querido. Cáncer no, no ha querido soltarse de las emociones que son características en este signo. Y como todos los eclipses han sido sobre la luna, básicamente los eclipses fuertes, y los que vienen sobre, son sobre la luna nuevamente, entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo, cómo esperamos que le fuera de otra manera cáncer? Pero ánimo, ah, sí. el próximo año es de nosotros. Pues, ¿qué esperabas? Pero ya el próximo año, ya será otra historia. Va a, ser, va a ser un crecimiento muy exponencial que vamos a tener cáncer. Porque em empieza eh, la etapa de enseñar. Todos los demás sí nos van a preguntar, me duele esto, ¿cómo le hago? ¿A quién le preguntan? Ah, pues a cáncer yo, ellos. Ellos estuvieron chillando todo el año pasado, pregúntales a ellos. <risa> Bueno, vamos a ser ejemplo del en muchas cosas, en muchas cosas vamos a ejemplo, pero seamos un buen ejemplo, por favor. Rosa María Hernández Flores, ya pasó, ya pasó Aries. Eh, te recomiendo que cuando termine la grabación le retrocedas porque ya, ya dimos Aries. Paciencia tus proyectos, Rosy. Sí, ahora vamos con... ¿Qué ángel nos acompaña? ¿Mande? ¿Qué ángel nos va a acompañar? ¡Ay! A ver, vamos a ver. ¿Cuándo llegué? Ahí, por ahí vi a dos, pero vamos a ver. No, les acompaña la sabiduría del arcángel Metatrón. ¿Y luego quién? Árbol de la sabiduría. Dice que de su fruto tomarás la sabiduría. Vela en tonos dorados y si no la pueden conseguir en tonos dorados que de repente dicen que se les complica vela blanca la blanca uh -huh. la blanca más bien más bien <ríe> mira dice Dani dice yo soy ascendente Cáncer y se ríe ja <risa> y sí me identifico yo chillé mucho el año pasado <risa> no este <risa> Espérate, los próximos dos eclipses, compadre. Espérate, los dos eclipses que vienen. Dice, hacer, mar, para... mar. Ajá, dice, Maggie, por favor. Dice, yo soy de los si de septiembre. sabía que era Virgo y según soy Libra. ¿Me puedes decir? Mil gracias. Es que depende la hora y, este, y el cambio, pero necesitas checarlo en Astrolab. Puedes meter ahí todos tus datos completos: fecha, día, hora, lugar de nacimiento, y ya con eso vas a tener con exactitud. Este, porque a veces, en teoría parecía que se adelanta un día o se retrasa un día, pero es por la rotación, la luna, etc. Entonces, por ahí ya lo vas a poder checar así. Ah, Silvia can ya pasó Scorpio, ya lo dijimos. ¿Qué pasó, Silvia? ¿Dónde andabas? Y ahora nos vamos con... ¿Con cuál ¿Tauro? de los dos? Ya nada nos queda Tauro y nos queda Leo, ¿no? Tauro. Tauro. Sí. Échale pues, Tauro. Pues para los toritos. Este. Tauro está en cierta forma pasándole igual que Casis. Todos, todos se les paró. Este, todos los proyectos. Este. Hay que esperar a que Júpiter salga también. Porque los está pegando igual que alguien a usted. Este. Pero ya se va a componer todo. Ya nada más que salga a este planeta, en noviembre, este, todo se va a empezar a componer. Los primeros signos van a ser en lo económico. Tauro, nunca le falta el dinero igual que aries Aries. Este, siempre vas, vas a tener dinero, Aries. Pero tienen que prepararse. Este, tienen que... Eh, se les recomienda este mes. si me, me viene muy claro. Este, crece. Crece mucho. Quién hace mucho. Háganse chequeos médicos. Por ejemplo, un check-up general. Es muy buen momento para hacerlo. Este, las cosas van a mejorar. Nuevamente me sale la carta que las cosas mejoran en lo económico, en lo social, en lo emocional. Entonces, cuestión de darles paciencia. Este, y trabajen mucho. Trabajen mucho precisamente en la paciencia. Sí, me sale la reina de de bastos, arar el, arar el campo, trabajar el campo, la mamá tierra, la pachamama, paciencia, paciencia es lo que nos enseña el trabajo del campo. Y es lo que les enseña a, a Tauro, al toro que vive en el campo y se rige por la luna. Así es. Con que... la canción. Y ese toro enamorado. Dale, como Ferdinando, toro enamorado de la luna. Entonces. Agarra esa canción como ejemplo para este mes, los Tauro. Bueno, pues ahí está Tauro y el consejo que te dan los Ángeles y que sean súper puntual esto que, que te están mandando. Escuche con pues, mucha mucha atención de ti todos tus sentidos aquí ahora Tauro. Dicen, tu tarea Tauro no es ir en busca del amor. Sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras que están dentro de ti y que has levantado en contra del amor. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. ¿Qué tal ese mensaje? Y observa cómo te estás compartiendo. Dices, es que los demás no me dan, es que los demás no me miran, es que los demás esto, eso es falso, Tauro. En realidad es yo que doy al mundo, yo cómo me comparto en el mundo, yo cómo me comunico con el mundo. Observa que no es desde allá afuera hacia adentro, sino de ti hacia afuera, Tauro. Entonces tu tarea de este mes es observa, todo lo que es falso en cuestión de amor. Y eh, te dicen los ángeles, nosotros bajamos para calmar tus antiguos miedos que están en el corazón. Siente esta energía, respira hondo, estamos aquí. Dice, ahora nos tienes, tienes nuestra atención si trabajas con nosotros. Perdónate y libera perdónalos y libera porque no hay nada que perdonar solamente son juicios y creencias compartidas en este momento y hay que liberarlas Tauro y el ángel que te acompaña y que lo vi súper clarito cuando vino este mensaje es el arcángel Samuel está contigo ve la rosa para ti y esta inspiración es tiempo y momento de hacerlo era ah, así, hicimos esperar a todos los leo pero el que parte y reparte se lleva la mejor parte te dura obvio Ay. tendríamos que ser el sol Jan Swasty linda noche gusto en saludarte a ver Facundo dinos Qué nos tienen deparado para nosotros los Leo. A los Leo, como es sol, y ahorita el sol está invertido en todos lados. Este le da un golpe a Leo donde más les duele, transformarse. Algo que no le gusta a Leo es transformarse. Es está llamándoles a hacer una revisión para cambiar su vida, su vida. Ya era hora. Ya era hora después de todos estos Cuatro años que hemos pasado con diferentes tonalidades. Hay mucho trabajo por hacer, definitivamente. Mucho trabajo que hacer en, en lo personal, en lo económico, en lo social, en lo sentimental. Sí, sí, hay mucho trabajo. Sí, sí, sí. Pero no hay de otra. Leo siempre ha agarrado por la fuerza los problemas y lo soluciona o lo soluciona. Leo no sabe de... De decir, fallé, lo siento. Ahí para la próxima. Leo no está acostumbrado a eso. Por eso se le se conoce como el rey. El rey de todo. Aquí es el rey de oros. Pero es el rey. Leo es el rey. Tiene que levantarse, Leo. Y se está levantando. Por eso Leo está bajando a las, al inframundo. Para re renacer nuevamente como un nuevo rey. Sol más sabio, más dinámico, más salomónico. Un nuevo rey que, en lo que resta de este año, va a ser ejemplo para el resto del zodíaco. Porque todos los eclipses vienen en sol, en luna, obviamente. Pero en sol nos va a enseñar a transformarnos. Así como se transforma Leo, nos vamos a transformar todos. Todos parejo. Todos en nuestros próximos dos, dos eclipses. En lo bueno, sol. En lo oscuro, luna. En, la, en el cómo me ven sol en el cómo me concepto yo en la luna. Entonces va a ser una transformación total, radical, que vamos a tener todos. Y Leo nos va a poner la pauta para hacerlo. Bueno, pues ahí está, Leo, el consejo de Facundo. Y para mí, eh, los ángeles les dicen, has estado estresado, sobrecargado, ha sentido que este, ahora sí que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, literal. <ríe> así te has sentido, este, de, de los 12 signos, así te has sentido. Eh, hay mucho estrés en cuestión, a lo mejor puede, eh, a los Leo les puede estar pegando en diferentes áreas, en el amor, en la cuestión económica, en la familia. O sea, por ahí hay temas que todavía te siguen estresando, que todavía hay que eh, actuar eh, y te dicen como buen rey tienes que organizarte. Desde esta estructura del pensamiento y de cómo vas a ir ordenando cada área de tu vida y que justo como lo que nos comparte Facundo va a ser un nuevo renacer, viene un renacimiento para ti. Eh, terminando esta fase de eclipses que nos vienen, que de verdad yo me los imagino, Facundo, como si estuviéramos a punto de subirnos a un juego de esos en donde nos están poniendo como todos los este, cinturones y abrochándonos, así me siento ahorita en este momento, así de, ¡ay! ya viene la intensidad de, de los juegos. Este, sí. ¿verdad? La así la nos estamos variante, preparando todos. La, la verdad es que al principio de año yo les decía, vamos a subirnos a una montaña rusa, pero lo que no les dije es que esta segunda parte del, del año es sin de seguridad. Entonces, agárrense. Imagínate. <ríe> y bueno, Leo, pues te dicen, sabemos que tienes un corazón en este momento herido. Sabemos que tu herida viene desde el corazón. Pero dicen, te envolvemos con nuestras manos amorosamente, curándote. Así que siéntete apapachado por los ángeles porque... Los ángeles bajan para curar todos los corazones heridos de Leo y que están en este momento guiándolos para poder sanar cualquier área de su vida en la que estén trabajando. Eh, recuerda que el regalo del cielo y que eso siempre lo tienes, es que tú tienes una fe enorme y tienes una determinación muy profunda para salir de lo que sea que estés eh, en este momento trabajando. Así que sientes esa energía que va a llegar este mes de octubre, fe y determinación para todo lo que requieres hacer. Y el pequeño eh, con, eh, consejo que te dan aparte es reconoce tu completa dependencia, escucha esto, dependencia a Dios. Dependes de Dios. Si no podrás conocer tu valor real, Leo, al menos de que no reconozcas a Dios en tu vida. Así que eh, sí, eres un muy buen rey, pero hay que servir primero a Dios y ya después a todos los demás. Así que eh, importante hacerlo Y que creo que es así lo hacen, ¿no? Los juramentos. Cuando hacen los juramentos sí. de reyes, reinas, primero es el servicio a Dios y ya después a, a todo lo demás. De hecho, el niño este que está en Inglaterra, ¿no? Que Charlie, Charlie III dice la película, así tuvo que juramentar en base, conforme a Dios. Sí, sí, así algo así así va, si es que no hay ya nos poner en los comentarios para todos los que nos ven en el canal de YouTube, por favor déjenos sus comentarios, eh, déjenos corazones también, eh, si no nos quieren dejar ningún comentario solamente deja corazón para saber que estás leyendo, eh, justo lo bueno más bien estás escuchando los horóscopos a través del canal de YouTube y Facundo recuérdanos tu página para ver en dónde te pueden contactar para cualquier lectura de este, numerología o de carta española o del tarot egipcio que tienes por ahí? Eh, nos pueden contactar en, en Facebook como Centro Holístico CAFA este, o CAFA Centro Holístico. Este, estamos las 24 horas del día atendiendo gente. Digo, por los de Europa, que nos pueden estar marcando también. Este, estamos a sus órdenes. Desde ahí también estamos por WhatsApp. Ahí viene el teléfono por WhatsApp también, que pueden, podemos atender por esas dos vías. Bueno, pues ahí está, chicos, chicas, están eh, listos para, para todo esto. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les deseo una excelente noche. Les recuerdo mi nombre, es Margarita Mercado. Eh, cualquier terapia, sesión con ángeles, lectura eh, con ángeles, pueden tenerla. Y me pueden llamar al más 52, 55, 36... 97 78 19 en la cajita de descripciones vienen todos mis datos y también aquí en el de Facebook también les salieron las descripciones y eh, los números también en donde pueden contactarnos a los dos. Gracias a todos. Buenas noches eh, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta noche y como siempre yo me despido deseándoles que un ángel los acompañe los cubra, los bendiga y eh, los proteja ya me están regañando no me puedo ir que no dije que ángel para Leo ah, verdad algo tres con los ángeles <risa> que será <risa> ya, ves, ya ves vamos a ver qué ángel para Leo vamos a preguntar <risa> Arcángel Miguel sale a la protección de los Leo, que bueno, finalmente es el arcángel que le corresponde como signo, pero dice que por ahí está como ayudándolos. Y el tono de vela es un tono de azul eh, índigo. Es un azul muy oscuro, no es el tono uh -huh. de azul por lo regular. Uh -huh. eh, ojalá que lo podamos seguir y si no, ya saben, vela blanca. Ahora sí. Me despido, deseo que un ángel te acompañe, te cubra, te bendiga, te lleve bajo sus alas, que en cualquier lugar que tú te encuentres, siempre te encuentres protegido, bendecido, que tu hogar esté plagado y lleno de ángeles, llenos de bendición, eh, que tu hogar sea un hogar protegido, dulce, amable y que... Eh, pues te caiga toda la abundancia, la prosperidad, la armonía en tu hogar, la curación y la sanación de todos los corazones que habitan ahí. Gracias a todos ustedes, que pasen una linda noche, que descansen y nos estamos viendo la próxima. Gracias Facundo por acompañarme. Gracias a ti, Maiki. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao, bye. No te des mal. Eso, exactamente. Pórtense mal. <ríe> Bye.